Tenemos 8 y media Todo esto es feliz <risa> Todo es muy lindo Bueno <risa> <es muy> <risa> ¿Qué es otra parte sin mayonesa? Dale ¿Cómo descubrí eso? Ah, sí, porque vi sí, cuando lo sí. estaba tomando ¿Quieres no? para macho? O? No Qué raro sí para mí no es raro a mi mejor amiga no le gustaban los aderezos y seguís, seguís siendo tu mejor amiga sí ah. es para Vicky no hay problema y sí, porque la otra la tienen que cortar en cuatro más chiquitos todo Vicky no entendí <coughs> come lo que quieras allá está el cerro pindonga allá el cerro calendario, acá el cerro Wasabi y allá el cerro Palabra. El cerro Wasabi. Estamos en el Himalaya. Sí. Somos un grupo de argentinos que subimos a la Concagua y estamos comiendo de Concagua. El sí. El con el ¿Qué pasa? ¿Es del mayonesa? La parte como ah, el... perdón. <risa> <risa>